Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo Este día sábado, delante de la presencia del Señor Que María Santísima interceda por todos nosotros Ella nos cobija en su santo manto Nos proteja, interceda por todos nosotros Que ella lleve delante de Jesús Delante de nuestro Señor Cada una de nuestras necesidades Pero que también hoy lleve nuestra acción de gracias Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos Señor Gracias por este día maravilloso que nos regalas. Gracias, Señor, por todas las bendiciones espirituales y materiales. Amén. Hoy, queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 15. En aquel tiempo se acercaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, déjenlos, no impidan que los niños se acerquen a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Y les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra, queridos hermanos, lleva a pensar en todos nosotros en primer lugar. En acercarnos al Señor y hacernos como niños. Pequeños, dependientes, no, chino mal creo, Pequeños, dependientes, queridos, amorosos, tiernos. Delante del amor de Dios. Que nos ama, que nos consiente de una forma impresionante. Hagámonos así, pequeñitos delante de Dios. Hagámonos así, dependientes de nuestro Señor. Dejémonos amar de Dios nuestro Señor. Así como el Padre que coge a su niño, lo abraza. Así Dios también nos, nos toma en su regazo, nos ama, nos consiente. Dejémonos querer por el Señor. Pero esta palabra también me lleva, queridos hermanos, a pensar en todas las veces en que nosotros y Pienso, pienso en mí como sacerdote, cuántas veces no me he convertido en ese obstáculo para que muchos se acerquen a Dios, para que aquellos que buscan a Dios a veces no terminen acercándose, no sé no terminan alejándose y lo invito a usted, que es papá, que es mamá, a usted que es catequista a usted que, que tiene la responsabilidad de la formación, lo invito para que piense en eso ¿Acerco a Dios o alejo de Dios? ¿Motivo? Para que se acerquen a Dios, para que amen a Dios, para que esos niños dependientes lleguen delante del Señor o oh, espanto. A veces parecemos perros bravos que hay en, en algunas casas, apenas latimos y nadie se ríe. Señor, perdona las veces en que me he portado esa forma y dame la gracia de ser aquel pequeño que se acerca a Ti con toda la humildad, con todo el cariño.